A preguntárselo a él Porque hoy no nos viene a hablar exclusivamente de economía uh -huh. Hoy cambiamos un poco el rumbo ¿Cómo estás Diego Zuliani? Hola ¿Cómo ando, Diego? Hola Nicolás ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí, la idea es hablar de una, una alternativa de inversión Nosotros estuvimos en la inauguración ayer sí. De un hotel que se está eh, por hacer acá en Jujuy, Que es el Hotel Amerian Y que va a tener la forma de un condo hotel Entonces la idea era hoy poder explicar de qué se trata a ver, el, este, Esto del condotel. O sea, el hotel que ayer estuvo el gobernador, estuvo sí. el señor Diego Zuleni también ahí uh -huh. presente, hablando un poco para, para la gente que había ido. ¿Ayer fue la inauguración de la obra? Sí. Bien, el inicio bueno, de la obra. ayer fue el inicio de la obra. Eh, ¿Va a ser, o va a tener, es que forma o va a tener la, es para utilizarlo como condotel? Para, para claro, que se entienda. El, el condotel es un régimen de propiedad, en donde los inversores son copropietarios, por eso es condotel. Y, este, y puede tener dos regímenes, dos entonces una, una forma de los condoteles en la que uno es propietario de una habitación Ajá. y la otra forma del condotel es donde uno es propietario de una cuota aparte, entonces hay un pool de habitaciones y vos participás de la renta de todo ese pool. Entonces la idea es que se, este proyecto que se está este, impulsando con Valerse y con Villanueva eh, sea... Un condotel en donde los inversores pueden invertir en la renta de todo el, de todas las habitaciones y participar en función, en función a eso, digamos. Uh -huh. Entonces, este, es, ese, es, el condotel es un régimen de propiedad donde el inversor es dueño del hotel y en donde existe un operador. O sea, básicamente cómo funciona. Los inversores aportan capital, se construye el hotel, existe un operador del inmueble, del hotel, el hotelero, digamos. Uh -huh. ...ponen en, en renta las habitaciones, sí. alquila eh, las habitaciones... paga todo en la gestión de operación, la administración del espacio... ...el casino, las cocheras, el restaurante y demás amenities que tenga el hotel... ...y el remanente residual, la, la ganancia neta que queda... ...la distribuyen los inversores todos los meses... ...en función de la participación de cada uno. Uh -huh. Bien. Eso, eso, así sería como funcionaría el Condotel. Y, este, y además, si sos copropietario co del hotel podés tener algunas ventajas como eh, días para que vayas a usar el hotel gratis o una tarifa diferencial. Uh -huh. Y este y por eso es que es, es tan importante cuando uno hace este tipo de inversiones tener en cuenta la ubicación, porque el hotel va a tener una renta en función a dónde esté ubicado. Claro. Es, claro. es importantísimo, uh -huh. no es lo mismo un hotel en una villa que un hotel frente al mar. No es uh -huh. lo mismo en un lugar súper este, turístico, ¿no? claro. que en sí. otro no, no tan turístico. Entonces, eso va a ser importante. Y otra cosa que hay, hay que tener en cuenta es la cadena. Si existe un hotel vinculado a una cadena, uh -huh. este, en este caso es a Meriam. Y una el, cadena importante. Es una cadena importante, internacional. Sí. Uh -huh. este, y después puede ser también otro aspecto que, que tiene en cuenta, los operadores. ¿Quién va a gestionar el hotel? El operador que es, la cadena lo que hace es darte las particularidades de cómo tenés que tener el hotel, las Bien. disposiciones, las habitaciones, para que sea rentable. Uh -huh. Y después tener la gestión del hotel es publicidad, promociones, convenio uh -huh. con, con aviones, con páginas muy conocidas. Entra todos los centro, canjes, digamos, entre todos los, todo. los acuerdos que puedan llegar a ser. O sea. Exactamente. Entonces el operador también es importante que es el que va a hacer... Este, más rentable claro. o más óptimo el o manejo de. Porque va del a organizar la, la funcionalidad ¿no? de, del hotel en sí es, también. Exactamente. ¿eh? Algunas veces lo pone o no la cadena, o sea uh -huh. que podría ser parte este, del operador de la, del hotel, y este, y en función a eso se va determinando una rentabilidad que se va, despe se va distribuyendo a los participantes. Y otro otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los hoteles, vos podés tener hoteles en lugares internacionales. O sea, si vos te vas de vacaciones, suponte que tenés muchos recursos y irte en forma internacional a algún lugar, voy a decir, bueno, me puedo ir al lugar empezar a lugares y empezás a comprar Río de Janeiro, deberías poder comprar, por ejemplo, Humahuaca. Uh -huh. eh, ...podrías, eh, no sé, este, las cataratas, se digan como puntos internacionales. Y esos puntos internacionales tienen precios internacionales. Uh -huh. De tal manera que los hoteles que son internacionales tienen precios en dólares. Claro. claro Entonces vos ahí podés tener una renta que también se da por el tema de que los gastos... ...en este caso, por ejemplo, en los hoteles argentinos tienen son gastos en pesos... ...pero los ingresos, si son in hoteles internacionales, son en dólares... El, al oficial, ¿no? Claro, cambiarla. una diferencia. Hay una diferencia que puede existir en casos de devaluación. Uh -huh. Bien, ahora digo, eh, estás hablando porque esto es, pa, es más que nada para que la gente también pueda invertir. Porque ah, este, eh, este es una inversión. Una inversión. Eh, ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo? Claro. Estoy escuchando a ustedes lo que estás contando. Sí. Eh, quiero pensar en algún momento en, en poder invertir. Eh, ¿Cómo hay que hacer para poder invertir en este condotel? Claro, no, normalmente los, los condo hoteles tienen programas de participación Sí. Entonces vos participás en un porcentaje, generalmente hay un mínimo mínimo para empezar y a partir de ahí en unidades más pequeñas uh -huh. y haces un, una participación durante la construcción entonces va a tener una rentabilidad que se va a dar de dos formas. Una va a ser, una vez que hiciste la participación del hotel, eh, aportaste capital durante una cierta cantidad de tiempo y el hotel empieza a generar renta, vos vas a tener esa renta todos los meses uh -huh. que va a ir variando, va, más o menos la renta ...ronda entre 6, 7, 8% en dólares al año, lo cobras mensualmente, pero puede llegar a ser 12, 14% por esto que hablamos de la devaluación. Sí. Claro. Y es, es una renta muy interesante, porque es una renta de bajo riesgo, un inmueble que te rinde constantemente... Y tener, tener la cosa, el activo ahí, uh -huh. que no es in, intangible, uh -huh. es una cosa Está, ahí. Está, vos lo ves, eh, lo, lo podés ves, tocar, es, vas, sí, lo podés visitar. Y después Ajá. tenés otro tipo de renta que también es muy interesante, que es eh, no nadie nadie no, hace, no es normal que lo perciban, pero es la siguiente. Supongamos que nosotros nos ponemos de acuerdo que una renta normal sea el 5%. ¿sí? Uh -huh. Voy a invertir 100.000 y recibí 5.000 de renta. Entonces voy a decir, bueno, recibo la renta... ...normal del mercado, 5.000. Entonces, este, supongamos que el hotel ahora en un momento te empieza a pagar diez mil Vos invertiste 100, recibías 5 y ahora te empieza a pagar 10.000. Uh -huh. Tu renta se fue al doble. Entonces vos sí. antes ganabas 5, ahora ganás 10%. Una, es una forma de verlo, gano el 10%. Pero otra forma de verlo es, yo los cien mil que invertí ahora los puedo vender. ¿Y a cuánto lo podría vender? Lo podría vender al doble, porque habría alguien dispuesto a invertir 200 para ganar el 5%. Claro. ¿Sí? Uh -huh. En ese caso puntual, vos invertiste 100 y lo vendiste en 200 y ganaste un 100% de tu inversión. Yeah. Esa renta se es llama renta de capital. Pues o sea, vos tenés dos rentas. Una renta que es la que te paga uh -huh. todos los meses uh -huh. y otra renta es lo que se revaloriza la inversión que hiciste si el flujo de los, del proyecto empieza a aumentar. Lo veo más o menos, Diego, como si fuese un plazo fijo. Puede ser algo no, medio no, parecido, no, ¿no? No, porque el plazo fijo es una renta en peso, no se ajusta. No, no, está bien, es bien digo, pero más o menos, digo, me refiero a que vos dejas un capital y recibís una renta todos una los renta, meses claro claro sí pero... obviamente salvando la distancia que una es en dólares y la otra es en pesos en peso, bueno, y, está y, bien. A, y además este... digo, el, el sistema es, es o sea, similar a, pero, la... pero además tiene otra cosa que es interesante que una renta a 30 años claro. es pues una inversión Ajá. que tiene una renta durante 30 años vas a estar cobrando todos los meses en un en un mercado como lo decía el gobernador muy muy pujante como el de Jujuy en donde el nivel de ocupación puede subir, entonces la renta te puede ir mucho más alto, uh -huh. y este entonces tenés un, un gran potencial. Y además, digo también por ahí, y lo charlamos con Nancy hace rato, apostar en la capital. Porque sabemos que uno podría decir, ah, han apostado en Humahuaca, han ido a Tilcara han ido a no sé a algún lugar donde sabemos que mueve muchísimo turismo durante el año y, y siempre. Y ahora la capital es como que ha comenzado a, a levantar también, que si bien es cierto, hay algunos hoteles que, eh, que, que, que podemos nombrar o sabemos que, que son importantes, pero tener este, esta posibilidad acá en la capital me parece que también es, es, es importante, es jugársela a, también, ¿no? Claro, pero además es necesario. No claro. hay, hay, hace uh -huh. mucho tiempo que no se hace un hotel. Y, este, y además la idea es que sea un hotel que se coloca a nivel nacional e internacional. O sea, vos tenés uh -huh. una, una cantidad de, de habitaciones que se tira a la plaza internacional y nacional y en donde vos <coughs> promovés a Jujuy, Uh -huh. claro. claro, en el Hotel Amerian, en el Hotel Jujuy Amerian, claro. en donde uno dice, mira, venía a conocer este, los sabores, donde vos vas a ir a desayunar y tenés api con muñuelos si querés, obviamente podés tomar café, uh -huh. pero sí. tenés las particularidades o sea, de la... La, la, de regionalidad, la regionalidad, de la cultura. La cultura, sí. exactamente. Entonces, promocionar Jujuy, uh -huh. de todo Jujuy, desde los sabores hasta la, la plástica, eh, lo artístico, o la todo música. Lo digamos, todo lo uh -huh. autóctono, y este lo autóctono, y ve, uno pueda vivir la experiencia de Jujuy desde la capital para que después uno vaya a otros lugares, claro. evidentemente, ¿no? Sí. Y están cerca. Los otros lugares podemos recorrerlos y conocerlos también. Igualmente estando en la capital podemos llegarnos a otros lugares de la provincia. Eh, Diego, la gente se puede comunicar con ustedes. Sí. Hay planes según la, la realidad de las personas o hay un monto mínimo? Mira, eso todavía está se está definiendo ahora porque uh -huh. se está terminando con la planificación del proyecto, que son dos proyectos, uno es el hotel y otro es un, un edificio corporativo, son uh -huh. dos edificios. Y, este, y, bueno, una vez terminada la planificación, vamos a decir, pero la idea es que las, las personas puedan participar con un mínimo de inversión, claro. o sea, que puedan participar todos, uh -huh. todos claro. los que están interesados, y vamos a empezar, evidentemente, es con sí, los juguetes, eh, ¿no? Digo, ¿ya tienen eh, pensado cuándo va a comenzar la obra? La obra ya empezó. Ya empezó. La obra y, ya empezó. ¿y, y, cuán, ¿Y cuál es el plazo de obra que tienen? Y normalmente es una obra muy grande, uh -huh. eh, muy muy grande realmente. Eh, ¿Dónde es? La 19 de abril, ¿no? 19 de abril y La Valle. Este, no, el, el plazo ah, de obra allá, se sí, estima en, en 30 esquina. meses, por lo menos. Uh -huh. Al menos 30 meses. Claro. 30 meses. Bien. Diego, Bien. ¿y esto está abierto para los inversores ya tradicionales que quizás sí, ya, ya forman parte de Valerza y también para los nuevos? Exactamente. Uh -huh. Así es. Así Bien. que vamos a estar comunicando todos los programas y Bien. todas las opciones. Está buenísimo. ¿Y cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con ustedes, para hacer alguna consulta? Nos visitan en Alvear 499, local 2, ahí a Minecuala del Shopping. Uh -huh. Nos mandan un correo electrónico: info-valerza.com puntuar o nos siguen por las redes sociales y vamos Bien. a estar promocionando. Una gran oportunidad para los jujeños, un, sí. se abre no uh -huh. un nuevo sector para los jujeños, hay muchos que ya confían en ustedes, pero esto también es como abrir el panorama, abrir el, el abanico de y, sí, sí. y por supuesto uh -huh. está buenísimo que, que sean parte una empresa jujeña sea parte de claro. un hotel internacional. Uh -huh, sin duda, gracias por haber venido Diego, no, no, no nos, nos vemos la semana que viene. ahí estábamos con.